en punto en Colombia, bienvenidos a Enlace Noticias, emisión del mediodía. Saludamos a esta hora a quienes se conectan con nosotros y a, lo que, a los que están allí ubicados también a través de la página web www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares. Padres de familia de la institución educativa técnico-industrial de la sede de Santa Ana han presentado una inconformidad por el mal estado en que se encuentra la infraestructura de este colegio. Defensoría del Pueblo realizó capacitación a miembros del SMAT en derechos humanos con el fin de priorizar la vida de los ciudadanos. Y en los deportes, el partido entre Alianza Petrolera versus Unión Magdalena quedó 0 a 0 en la Liga Betplay. Y al cierre, artista Santi Clap llegó a la ciudad para presentar su nuevo álbum Salmón. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Ecopetrol a través de un comunicado hace un nuevo llamado a los líderes que mantienen los bloqueos al campo de producción Cantagallo desde el 17 de enero anterior a restablecer la normalidad de las operaciones, acudir al diálogo constructivo como único mecanismo para resolver sus inquietudes. Desde el momento que inició la jornada de anormalidad, la empresa ha mostrado su disposición para mantener espacios de conversación con los representantes de la comunidad que lideran los bloqueos y los miembros de la Unión Sindical Obrera Uso, que le respaldan con el fin de llegar a un acuerdo. Sin embargo, luego de 12 días, esto no ha sido posible. Esta es una noticia en desarrollo. en otras noticias, con una jornada exitosa se cumplió la convocatoria laboral realizada por la multinacional Accedo. La empresa Accedo Pro Barranca Bermeja y otras entidades se unieron articuladamente para llevar a cabo la convocatoria laboral que se realizó en el Centro Comercial San Silvestre con la multinacional. Esta jornada fue masiva por los jóvenes de la ciudad. Eh, realmente nos vamos muy contentos de acá el día de hoy porque hemos tenido muy buena acogida. Hemos visto las entidades gubernamentales también participando mucho, muy interesadas en que este proyecto se lleve a cabo. Hemos visto mucho talento realmente acá entre los chicos de Barranca y mucho interés también por trabajar. Entonces, yo creo que eh, la invitación también a, a todos los jóvenes de acá de Barranca, pues y no solo jóvenes, todas las personas que cuenten con un nivel de inglés. Eh, B1.3, B2, que están, vamos a tener las puertas abiertas para todos ellos también. Realmente esta industria está llegando a Colombia con mucha fuerza. Hay muchísimas vacantes y queremos que los, los pelados se, se empiecen a preparar y que vean la importancia del aprender inglés para subir esas tasas de desempleo y que podamos generar un mayor impacto en la ciudad. Susana Mesa, directora ejecutiva de Pro Barranco recalcó la gestión realizada en el puerto petrolero para estas convocatorias. Bueno, hoy el resultado de un trabajo, de una visión se está consolidando en esta feria laboral que ha tenido muy buenos resultados. Uno de nuestros objetivos como organización es, que atrae, es atraer nuevas empresas al territorio, es que lleguen nuevas empresas a Barranca Bermeja y generen mucho empleo y pues hoy lo vemos que esto es una realidad. John Castañeda recalcó la articulación entre la empresa para el beneficio de la comunidad. Bueno. Gracias a la gestión de Praxis y Probarranca Bermeja, Accedo, que es una empresa multinacional, eh, nos miró y quiere venir a radicarse en la ciudad, porque la ciudad tiene eh, lo que la empresa necesita para crecer. ¿Qué tenemos? Tenemos talento humano, tenemos infraestructura, tenemos una serie de impuestos atractivos para ellos, eh, beneficios en los impuestos que es muy atractivo para ellos. En el tema de talento humano eh, estamos buscando personas que hablen inglés. Eh, estas empresas son empresas que llegan a instalarse en el territorio a crecer de cero y lo único que necesitan es personas que hablen inglés con un nivel intermedio, con base sin, sin experiencia, recién graduados del colegio, lo único que necesitan tener es, es la mayoría de edad. Se espera que en el 2022 se lleve a cabo otras convocatorias para que la comunidad pueda acceder a ella y ser seleccionada por la multinacional. El viceministro de Medio Ambiente visitó Barranca Bermeja conociendo uno de los proyectos llamados Ecoparque Centenario, una apuesta guiada al turismo y a la conservación de la flora y la fauna. Estamos en la Ciénaga San Silvestre haciendo un recorrido con el cual hemos hecho un repo repoblamiento de alevinos de bocachico, una especie nativa, una actividad muy importante para la salud de esta importante cuenca hídrica y además hemos realizado una actividad de avistamiento de aves con especies propias como el chavarrí, que se conoce como el guardián de la Ciénaga. El, la salud y el potencial que tiene eh, la salud de esta ciénaga para actividades de bioeconomía, de ecoturismo, de ciencia aplicada es muy muy importante. Es la primera vez que vengo a Barranca Bermeja, no conocía sobre este complejo de ciénagas que rodea la ciudad y muestra justamente un gran potencial para otro tipo de desarrollos económicos que van a seguramente traer prosperidad a la región. Los invito a que visiten Barranca Bermeja, muchas actividades relacionadas con la naturaleza y particularmente aquellos que hacen avistamiento de aves, un lugar espectacular. Perfecto. Dentro de las muchas áreas que tenemos para, para los procesos, esta área que es la que denominamos sala de proceso, es donde se inicia todo el proceso reproductivo. En este momento tenemos reproductores de, de bagre rayado, que como nos explicaba ahorita Johnny, eh, van a ser eh, sacrificados para obtener unas muestras de sus, de sus sistemas digestivos. 12, 12 minutos en Colombia, la Defensoría del Pueblo realizó capacitación a miembros del SMAT en derechos humanos. La Regional de la Defensoría del Pueblo Magdalena Medio en el marco de los derechos humanos brindó una capacitación a los miembros del ESMAD de la Policía Nacional con el objetivo de que puedan brindar garantías de protección de la vida a los ciudadanos de a pie. La Policía Nacional y por supuesto el Comando del Departamento del Magdalena Medio agradecemos a la Defensoría del Pueblo por la oportunidad que nos brinda en dar una capacitación en derechos humanos para nuestros hombres de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, garantizando con esto que se respeten los derechos fundamentales concertados y liderado obviamente por la Policía Nacional. Con estas capacitaciones y talleres, la Defensoría lo hace con el fin de que en los próximos enfrentamientos de orden público se garantice la vida de los ciudadanos. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.chrome.com.co. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de esta y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa ya regresamos con más Enlace Noticias.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 Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta. Detergente Ariel, 21,990 pesos. Arroz Casanare por 5 libras, 5,990 pesos. Café Aroma, 5,900 pesos. Chocolate Quesada Vainilla, 3,900 pesos. Aceite Gourmet Familia, 24,400 pesos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live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 Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Esté donde estés, conéctate con Enlace Televisión, descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave moderna, reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacúnate! El de la Barra Cream, tu helado de calidad Bospi. Ubicado en la calle 47, que con carrera 25 esquina, continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium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 1218 en Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Padres de familia de la institución educativa Técnico Industrial de la sede de Santana han presentado una inconformidad por el mal estado en que se encuentra la infraestructura de este colegio. Nuestro periodista Carlos Cuadrado realizó el siguiente informe. Padres de familia del Instituto Técnico Industrial de la sede de Santana han realizado una denuncia por el mal estado en que se encuentra este centro educativo. Vamos a mostrarles, ustedes pueden observar a esta hora, estos huecos, cómo se encuentran a la entrada de esta infraestructura. Hoy ellos denuncian que la Secretaría correspondiente, exactamente la educación, no ha hecho ninguna respuesta, ninguna solución frente a esta problemática. Esa es mentira, todas las escuelas están en precarias condiciones. Esta escuela, del barrio Santana, está... En forma no la entrada, ya ahí se mostró en el video, la entrada no tiene una entrada presencial pues para que los niños entren y vean. Y es una contaminación visual, como el piso de acá de la cancha, es una contaminación visual para los niños. Y la entrada no ver una escuela en deterioro, entonces eso no puede ser. Afirman que el día miércoles los menores entrarán al centro educativo a sus aulas de clases pero ellos no permitirán si no hay un arreglo a la adecuación de esta infraestructura. Las condiciones para el inicio de clases acá pues, no se han cumplido. La infraestructura del, del parte del, del colegio eh, está por caerse, que es la pared trasera. Y aparte de eso, pues... Eh, las condiciones o los acuerdos que llegó el alcalde con brindarlos Vamos a iniciar, ya van a iniciar el lunes, ¿sí? entonces es la inquietud de los padres de familia que están acá pues la cuestión es quién se hace responsable si se cae la pared y le cae un niño ¿sí? eh, es la cuestión, entonces ¿quién, quién responde en eso es la pregunta que se están realizando aquí los niños eh, los padres de familia con, con sus niños acá entonces la idea es, eh, pues, el, el alcalde hizo sus reuniones para... para Iniciar rápido los procesos de clase presenciales, pero las condiciones no están dadas. Hoy temen por los menores debido a un muro que se encuentra en riesgo a punto de caer. Tengo dos nietos estudiando aquí, mis hijas todas estudiaron aquí y realmente el colegio está, el, los, la escuela está en mal estado. El señor alcalde dijo que había dado. Este equipo de video sí, y no lo hay, sí. entonces, por lo tanto, hemos tomado con el presidente de no dejar de entrar los niños al colegio, a la escuela, por seguridad. El muro, el pozo, la, la pared hasta que se viene al piso. La calle que va aquí, esta está venida aquí, es muy peligrosa porque. De aquí, uno bueno, uno cruza para allá, para el otro lado, tiene que llevar los niños y si va a pie, peligro con ellos. Y si viene moto, lo mismo también porque se ve muy peligroso. Y ya a la hora de la salida, que son, tiene mucho peligro, como por lo menos yo son dos niños y son pequeños, entonces eh, ahí es el peligro, entonces lo que yo quiero que el señor alcalde nos ayude en eso para que quede bien, que no tengan un peligro. Hay un pozo que pone en peligro a estos niños y niñas que estudian en ese centro educativo. Deben a que ellos se acerquen a este lugar y puedan caer. Bueno, está bien. ¿Ya el cierre entonces? y también 12.22 minutos en Colombia. Por su parte, la Secretaría de Educación responde a las inquietudes presentadas por algunos padres de familia de la sede del barrio Santa Ana. La comunidad educativa de la sede de Santa Ana, pues está mencionando algunas situaciones que se están presentando en esa institución educativa. Algunos arreglos y algunos mejoramientos que hay que hacerle frente al muro de contención, unos muros que rodean la sede educativa y un pozo que están en la misma sede, pero que no se está utilizando. Ya enviamos el arquitecto de esta secretaría, le quiero comunicar a los pares de familia de esta sede que vamos a actuar inmediatamente. Estamos haciendo los presupuestos pertinentes para que en los próximos días iniciemos el proceso precontractual, contractual y ejecución del mismo. Invito a los padres de familia que llevemos a los niños al aula de clase. Compromiso de la Secretaría de Educación iniciar este proceso lo más pronto posible para que los niños tengan una educación con calidad y con seguridad. Secretario, usted se está comprometiendo hoy ante las cámaras de, de enlace de televisión. Este, ¿A qué lapso tendrán estos estudiantes esta mejoría, esta adecuación de ese, de ese centro educativo? Estamos revisando primero, iniciar primero con determinar el presupuesto de lo que cuesta la obra. Partiendo de eso vamos a hacer la actualización de los proyectos y posterior proceso contractual. Aspiramos que en un término de 15, 20 días, a máximo un mes, iniciemos el proceso contractual para ejecutarlo por lo menos el mes siguiente es decir, por lo menos terminar en el mes de marzo o abril, pero vamos a iniciar el proceso. 12 a 24 minutos en Colombia, y mucha atención que en otras noticias, frente a la liquidación Meva, la Gobernación de Santander hace un llamado a las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, para que se siga garantizando la prestación de los servicios a los usuarios sin ningún tipo de barreras. Recibimos la resolución 189-6, por parte de la Superintendencia de Salud, en la cual se ordena el proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar a la empresa administradora de planes de beneficios Comeva EPS. Actualmente el Departamento de Santander cuenta con aproximadamente 82.699 afiliados en el régimen contributivo y 31.006 afiliados en el régimen subsidiado. ¿Qué espera para estos pacientes? Se espera que desde la Superintendencia de Salud se le informe al Ministerio de Salud la base de datos de la población y sea el Ministerio de Salud quien realice el traslado de estos pacientes a las EPS que operan en el Departamento de Santander, que cuentan con una red prestadora de servicios y que le pueden garantizar la atención de los planes de beneficios en salud a estos usuarios. Nuevamente, le informamos a la comunidad que en el proceso de traslado lo realiza el superintendente de salud con su, con su equipo de trabajo, quien ha delegado al doctor Felipe Negret como agente especial liquidador. Se pasará la información y base de datos del BDUA del ADRES al ministerio y es el ministerio quien realizará el traslado a las EPS que operan en el departamento sin ningún tipo de intervención administrativa por parte de la super. 12.26 minutos. Hacemos una pausa, ya volvemos con más enlace de noticias. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta. Milo Doy Pack, 11.400 pesos. Galletas Saltín 5 Tacos, 3.700. Leche en Polvo El Rodeo, 7.400 pesos. Detergente Fat Floral, 8.990 pesos. Salsa de Tomate Fruco, 7.900 pesos.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 Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave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 12.29 minutos, tiempo para la información deportiva. En las noticias, a cero goles fue el empate del partido entre Alianza Petrolera y la Unión Magdalena por la fecha 2 de la Liga Betplay 2022. Unión Magdalena y Alianza Petrolera no pasaron del empate sin goles en la segunda fecha de la Liga Betplay de 2022. El director técnico de la máquina amarilla, Uber Boder, aseguró que en el primer tiempo el compromiso no fue fácil. El primer tiempo El primer tiempo no, no fue fácil, eh. No estábamos cómodos en la cancha, eh, teníamos una brisa bastante fuerte y unión puso ritmo y nos complicó bastante. Estratégicamente movimos fichas para, para mantener el cero y, y poder recomponer y así lo hicimos. Y al segundo tiempo fue diferente y pudimos conseguir un mejor resultado. Boder afirmó que se hizo un repaso estratégico para el partido jugado el jueves en horas de la noche. Sí, nosotros hicimos un repaso primero de video, una charla de video y, y ayer tuvimos la oportunidad de, de tocar un poquito más el grupo y hacer un repaso de lo que podía suceder estaba dentro de las alternativas, de, la, de las variantes jugar con cinco en el fondo, jugar con cinco en la mitad eh, y fue lo que hicimos hoy, en el intermedio al no encontrar el juego tratamos de hacer un 5 en la mitad y luego lo trasladamos a, a, a, a la línea defensiva y ahí encontramos el equilibrio para, para poder sostener el cero. Roycer Rafael Colpa, jugador de la Alianza Petrolera, dio un balance del enfrentamiento con Unión magdalena eh, intención de, de salir jugando, creo que nos costó mucho, eh, a pesar de que la idea de, de Unión estaba clara y sabíamos que, cuáles eran sus intenciones de recostarnos. El Club Oro Negro viene entrenando en la cancha Cotraeco. Esperan participar en torneos nacionales en las diferentes categorías del fútbol. Nosotros iniciamos de la mejor forma, aunque no hemos parado, ya que el club, la categoría sub-17, que va a jugar torneo nacional este año, está participando en el hexagonal de La Marte. Y con buena noticia que vamos a disputar la final este domingo, allá mismo en la cancha Marte Bucaramanga, ante la selección Santander, y en la cual hemos dejado buenas. Satisfacciones, Estamos peleando goleadores, estamos peleando vayan menos vencidas. De todos modos, yo pienso que la trayectoria del club de los es muy importante y de ahí esta demostración de fue en fútbol que han dejado, encontrando sin vito en este importante torneo donde hemos vencido al caso de Real Santander, Águilas Doradas, Confenalco, Puerto Príncipe, eh, todos los equipos que, que, con que se participa en la Marte. Yo pienso que es importante y la cantidad de jugadores que hemos mostrado. Eh, para todos los niños va esto, que los que se quieran acercar a este club, que se acerquen y jueguen felices. El club Oro Negro, como siempre, preparando esas futuras estrellas del fútbol barranqueño para el fútbol nacional e internacional. Y hoy nuestra selección Colombia, no lo olviden, frente a Perú, partido fundamental para la clasificación a Qatar 2022. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información aquí en Enlace Noticias. Es todo en deportes. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Aceite Riquísimo 9.700 pesos Aceite Girasol Premier 11.795 pesos Yogo Yogo Bolsa por 8 unidades 6.100 pesos Dúo Coca-Cola 9.990 pesos Dúo más Maspet 1.5 litros 8.550 pesos En todas las presentaciones de Pasta La Muñeca por 250 gramos Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión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 12.35 minutos, 12.35, artista Santi Club llegó a la ciudad para presentar su nuevo álbum Salmón. También es natural ir contra la corriente y remar. También es natural. No ir va Vicente. Y bueno, en este momento que ya otra vez se pueden hacer las cosas, decidí salir de tour, He estado, estuve en Cali, en Armenia, en Cartagena, en Santa Marta, Bucaramanga, Barranca Bermeja, voy para Bogotá y termino el tour en Medellín, en donde estoy radicado eh, y bueno, estoy, estoy muy feliz de poder presentar este álbum porque es un álbum escrito Uh, con, con mucha sinceridad y, y muy desde el, desde el ser sin pretender demasiado sino tratando como de ser muy transparente con, con, las, con lo que se con lo que se tiene por eso yo, oh, me siento como el salmón. por eso yo oh, me siento como el salmón el álbum se llama salmón porque es un pez que es natural para él ir contra la corriente, muchas veces pretenden encajarnos en moldes y, y casi que a las malas tenemos que ser como se supone que tenemos que ser y no todos somos iguales, de hecho la verdad es que todos somos diferentes, eso lo podemos evidenciar muy fácil en la huella digital, en, ahí seamos todos humanos y tenemos muchas, muchas similitudes, realmente somos universos completamente diferentes y debemos aprender a, a respetar la diferencia de cada uno escuchar esa música rara y me agrada ver tu cara un saludo muy especial para todos los barranqueños y barranqueñas estoy muy feliz de venir por primera vez por estas tierras y los invito a que se pasen por allí por YouTube y me dejen un comentario en el videoclip de Salmón que lo grabamos en el Mar Rosado de Galera Zamba y en la Comuna 13 de Medellín pásense y me cuentan qué tal les parece yo mantengo muy pendiente de las redes y me encantaría que nos conectemos por ahí por eso yo me siento como el salmón y no como salmón. Por eso yo oh, me siento como el salmón Vamos la muchos éxitos para santi club y esto de noticias les invitamos a que se conecten con nosotros a las 6 en punto con más información aquí en enlace noticias feliz resto de día Thank yeah. you.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 Al señor Edemir Moreno Hernández se le extravió billetera negra con todos los documentos personales, en inmediaciones del barrio San Silvestre. Informes al 314-491-4262, 314-305-1714 o traerlos a Enlace Televisión. Se ofrece magnífica gratificación. <risa>